¡Hola! Bienvenido a este breve curso de Introducción a la Cooperación y al Desarrollo. Antes de comenzar, quiero agradecerte estos breves instantes que nos dedicas. Tu tiempo es muy valioso, tanto para ti como para nosotros. Déjame que vaya directamente al asunto que nos interesa. ¿Nunca has tenido tantísima sed que un vaso de agua te parecía algo de un valor incalculable? Y después de bebértelo has exclamado, ¡qué buena está! ¡Está buenísima! ...pero pensándolo dos veces... ...¿cómo puede estar buena si se supone que es insípida? ¿Te acuerdas de la primera vez que escuchaste que el agua era incolora, inolora e insípida? ¿Qué recuerdos? Sí, sí, me imagino a mí mismo, de pequeño, oliendo el vaso de agua y pensando... ...es verdad, no huele a nada... ...aunque después de volver de vacaciones, de la playa o de donde fuera... Es verdad que el agua de casa sabía mejor que la de cualquier otro sitio. Todavía entonces, no sabía yo que en muchas casas no disponían de agua tal y como nosotros. Pero esto no me apena, no me hace sentirme culpable. Es un problema y, como tal, requiere de ingenio para ser solucionado. Y debe ser solucionado cuanto antes. El agua es un recurso escaso y precioso en el universo. En el universo, el agua es a la vida lo mismo que el oro es al ser humano. Es materia preciada, como las piedras preciosas, como los metales más nobles. Pero en nuestro planeta el agua es solo agua. Y esto se debe a que el planeta Tierra, nuestra casa, tiene agua en abundancia, pero desgraciadamente no toda es potable. En muchos sitios una comunidad entera depende de una sola fuente. Y esto nos ha inspirado en la siguiente dirección, Queremos que todas las personas puedan tener acceso a agua potable. ¿Os imagináis que lo consiguiéramos? Toda gran hazaña comienza en un punto, primero en un sueño y luego en una gran dosis de esfuerzo. Precisamente es aquí donde entramos nosotros, este curso. El curso pretende dar soporte a todas esas grandes ideas que quieren compartir sus propios tesoros con otras personas que quizá no han tenido esa fortuna. Queremos ser tu soporte si tú quieres conseguir algo increíble. Nosotros creemos en ello y queremos estar a tu lado. Cada día más se manifiesta la necesidad de tender puentes entre diversas zonas del mundo. Puentes que ayuden globalmente a un desarrollo equitativo de todos los habitantes del mundo. Queremos brindar la oportunidad a todas las personas de alcanzar su máxima potencialidad, tanto aquí como allí. Afortunadamente, somos todos nosotros los que tenemos la última palabra al respecto. Por eso, te invitamos a esta incubadora de propuestas radicalmente frescas, ideas alternativas, caminos nuevos, ingeniosos, que deslumbren y guíen a nuestro mayor tesoro, las generaciones futuras. El curso se va a articular de la siguiente manera. Estamos en el primer punto, en la salida de este interesante recorrido. Este punto quiere mostrarte el qué. Qué es la cooperación, qué es el desarrollo sostenible y por qué son necesarios en la actualidad más que nunca. Qué son los objetivos del desarrollo sostenible, también conocidos como los ODS. Qué es la ingeniería aplicada a la cooperación, aunque suene muy serio, al final del curso encontrarás que sabes mucho precisamente de este punto. Y para terminar, explicaremos qué es un cooperante. Sí, el cooperante. Es interesante ser de nuestra fauna, su hábitat natural, su dieta y demás consideraciones de interés. Hablemos ahora del segundo punto. Una vez que hemos tratado los qué, trataremos el dónde. Hablaremos de unos cuantos países que preferimos mantener en secreto por ahora. Algunos están en África, otros en Sudamérica y muchas cosas más. Te presentaremos muchas culturas diferentes y curiosidades que seguro que te fascinarán. Punto 3. Ahora llega el punto más importante. Lo hemos llamado el QUIÉN. Con este apartado queremos presentarte muy brevemente ...pero con carácter riguroso las entidades tanto locales... ...como nacionales y supranacionales... ...que se encargan de dar soporte a los proyectos de cooperación. Y llegamos al cuarto apartado. En este momento nos introducimos a la ingeniería de lleno. Lo haremos de tal modo que cualquier persona con interés y buen ojo... pueda realizar estos proyectos en su localidad. Hablaremos de hidráulica y en especial de las bombas... ...de calidad del agua y potabilización del diseño sostenible. Finalmente, te indicaremos el camino correcto para poder hacer tu proyecto, el proceso de documentación, que aunque sea un poco más arduo, seguro que lo haremos juntos de modo en que sea lo más llevadero posible. Posteriormente, guardamos una pequeña sorpresa para quienes completen el curso y deseen continuar con actividades centradas en la acción. Este curso está articulado de modo en que iremos preguntándote acerca de las cosas que vayas aprendiendo poco a poco, para medir tus progresos y reforzar las partes que se resistan un poco, así como ayudarte a profundizar en las que más te gusten. En total desearíamos que en 10 horas pudieras completar el curso y que este resultara de tu mayor satisfacción. Quizá para nosotros este sea un pequeño paso, pero sin tu ayuda no lo podremos conseguir. Por eso, te animamos a darle un clic al siguiente vídeo y comenzar con esa aventura. Esperemos que sea una experiencia que te cambie la percepción, o por lo menos que te dé la facultad de resolver el problema al que te enfrentes en tu localidad, si esa es la razón de que hayas entrado aquí. En todas las circunstancias, muchas gracias. Y como decía Bruce Lee, sé como el agua, amigo.